Siento que este calendario va lento, lento Apenas vamos por el día 2 Vamos a ver qué nos trajo la cajita ¿Y qué me trajeron aquí? Esto es plástico ¿Y cómo se abre? Ay, Santa, se te acabó el dinerito Ay, es un, es un pintalabio Ay, qué lindo No pinta No pinta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 Con el primer paquete que pesa más que un matrimonio mal llevado déjame decirte es más o menos lo puedes usar para dos cosas para lo que es y como amba blanca ustedes no están preparados para esto no sé si están preparados ¡Tan, tan, tan, tan! Que también trae esta soguita Obviamente no puedes abrirle porque si la abres se te rompe la bocina, Pero puedes cargar tu música contigo O sea, nunca mejor dicho Carga tu música contigo Miren, por aquí tienen, creo que para el volumen Aquí dice algo como de... Para conectarse a Bluetooth, Wi-Fi Todavía no sé cómo funciona Lo que sí es un poquito peligroso Esto aquí como que te araña Te puede dejar sin mira, sin huellas digitales no sé por qué lo hicieron así Y por aquí tiene para seguir conectándose Y también funciona un poco como de espejo Me ha encantado esta bocina Algo muy necesario Fue un regalo de la Mami Lover Un aplauso para Mami Lover Gracias, mami. Ahora podré escuchar tus consejos desde una mejor bocina. Pequeño disclaimer antes de que empiecen a bombardearme. Estos regalos fueron comprados antes de la controversia de Balenciaga. Yo sé que todo, todo lo que hizo está mal. Yo no estoy de acuerdo con nada, nada de lo que pasó. Pero señor, ya me lo habían regalado. ¿Qué hago así? Se lo tiro en la cabeza. Bueno. Uf. Este regalo yo sí lo vi De hecho, cuando me lo regaló Uchi, Yo estaba presente y estábamos en una cosa De que sí si lo de este color, que sí si lo de aquel color Y obviamente, ¿de qué color ustedes creen que yo lo cogí? ¡Tarán! Ay, Yo siento que yo soy demasiado fácil para que me adivinen ¡Ay no! ¡Qué horror! Señores, qué cómodos son Déjenme decirles que yo lo sentí hasta como un poquito acolchonado Súper, súper, súper cómodo y eso que tiene tremenda pulla y aparte, miren estas piedras Me pega perfecto, perfecto con una cartera de Valenciada que ya yo tengo rosada así, aquí estoy eléctricamente En esto soy, ¿qué sabe? Cogí aquí el 38, son hechos en Italia y bueno dicen valenciaga, valenciada, Valencia Obviamente no me los voy a poner por ahora porque capaz que me tienen un huevo, pero me los regalaron, así que aquí están fue un auto regalo yo dije esto yo me lo merezco yo lo bargo esto es positividad todo me regresa así mismo yo me dije dije me lo voy a comprar es de la marca Rosántica creo si no mal recuerdo cuando leí sobre esta marca es italiana pero creo que vive en nueva york algo así pero díganme algo de esta belleza de hecho esta cartera fue la misma cartera que estuvo utilizando Lindsay Lohan en Falling for Christmas La nueva película que está en Netflix La cartera creo que ella utilizó... Ay, ella utilizó la negra, la roja o la dorada, no sé No creo que haya utilizado esta rosada, pero ustedes me conocen Y yo la agarré rosada Es como una jaula de pájaro llena de perlas y con brillo y todo se te ve obviamente pero está demasiado linda y la vi tan diferente dije sabes qué? no tengo ninguna cartera como esta y nada la quiero en mi colección y si es una cartera que le vamos a decir ¡Bienvenida a la familia! ¡Hey! Así yo no voy a prosperar ¡Tarán! Y por aquí tenemos un regalito de Valentino mis amores yo quiero pensar que ya ustedes vieron esta cartera en grande Ustedes saben que yo tengo, no sé, como un yuyu o algo con las cosas miniaturas A mí me encanta todo lo que es chiquitico De hecho, para estas navidades les tengo pronosticado otra serie Armando una casita Y va a ser una casita de ratones Así que quédense por ahí Que la vamos a estar haciendo muy prontamente Porque me encantan las cosas miniaturas Y también si quieres ver algo nuevo en estas navidades Déjame por ahí abajo, no sé, alguna idea A ver si la hago para ti, ¿ok? Déjamelo ahí abajo Pero bueno, vámonos con esta ¡Miren esta mini carterita! Señores, yo amo las cosas miniaturas Y mis vendedores saben que yo lo amo Así que todo lo miniatura que viene Bueno, ustedes vieron la carterita... De pintalabio que vimos en el video de ayer Súper chiquitica es todos los que ven miniatura Enseguida me llaman a mí Porque es que yo amo esta cosita Déjenme decirles que aquí no me cabe Ni la poca paciencia que a mí me queda Nada, aquí no me cabe nada Nada, nada, nada Pero bueno, es más bien como accesorio Yo creo que la voy a estar utilizando Definitivamente como crossbody Y con una cartera más grande Quizás me la pongan las dos iguales Y así ando más combinada con una caja fuerte Ya veremos cómo lo hago Pero... Demasiado bella Y si es una cartera que le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Aquí no hay ningún tipo de nada ¡Qué barbaridad! No. Y ahora ha llegado la casa Dior cristian Dior De las cosas que más me gustan a mí De cristian Dior, mis amores Es definitivamente sus sombreros Y este no es la excepción Díganme algo Lo único que me falta es el caballo Mira, no pesa nada, nada, nada pero absolutamente nada Y esto es como lo que le dicen un Panama hat A mí, sinceramente, me gustan todos los sombreros de Christian Dior Yo tengo muchísimas boinas, muchísimos sombreritos chiquiticos O sea, muchísimos, muchísimo muchísimos muchísimo Porque me despeiné bueno, eso es normal señores, me acabo de poner un sombrero Este que está por acá es como color tan, yo siento que es un color que voy a poder combinar muchísimo, muchísimo De hecho ustedes saben que yo me paso las navidades en el Caribe, así que viene perfecto para mis regalos de navidad Ok, lo que está por acá fue un auto regalo, mis amores Y déjenme decirles que no era un regalo que yo estaba buscando De hecho, llegué a la tienda Hermes y estaba buscando un regalo para un aniversario de boda Que iba y me ofrecieron esta cartera La cartera no estaba ni en display y yo ni lenta ni perezosa la agarré Me encantó el color De hecho, yo tengo unas sandalias, unas chancletas Hermes de este mismo color Que me van a quedar perfectas Perfecta Y estaba tan bonita Y de verdad que no la encontré tan súper mega cara Para hacer Hermes Estaban en unos 3.000 algo Miren qué bonita ¡Tarán! Tiene muy pero que muy buen tamaño y como les dije, ustedes saben que yo me paso las navidades en el Caribe Así que este color se agradece muchísimo, muchísimo No es que no me hubiera gustado de otro color Pero este color, uno, tengo ya las sandalias Y dos, es un color que yo digo que está bastante caribeño Tremendo espacio Fácilmente me cabe el celular Y todos los tereques que yo siempre llevo Así que me gustó muchísimo Y pronto la estarán viendo por mi Instagram Así que si es una cartera que le vamos a decir ¡Bienvenida a la familia! Ni un peso se han ganado ¡Es bien Que está por acá, último, pero no Menos importante, mis amores Es un regalo que me Hizo mi esposo, porque ustedes saben que Yo me voy a ir a esquiar Después que pasen las navidades y el 31 de diciembre Y es muy, pero que Muy especial mochilita contra nieve y agua, ¿ven? Es impermeable muy pero que muy necesaria en estas navidades para mí, porque óyeme se me vamos a mojar todos los cachivaches que yo llevo ahí adentro, es una mochilita del mismo size que tiene Louis Vuitton, otras ustedes las han visto anteriormente acá en el canal aquí cabe de todo mis amores y es acolchonadito, o sea si te caes si eres principiante, esquiando creo que no vas a tener ningún tipo de problema, y miren Trae también esta cintica para que te la puedas poner así. O sea, tiene como muchísimas maneras de poder ponértela atrás. También la puedes llevar, miren, aquí adelante y la puedes llevar como una cartera quizás crossbody. Yo definitivamente creo que la voy a llevar como una mochila porque a mí me gusta tener como que las dos manos a velvo Sobre todo cuando estoy esquiando Ya que si me voy a caer Imagínense ustedes cómo yo me aguanto Yo necesito las dos manos Entonces esta carterita me viene súper súper que bien Y es así toda bonita y acolchonadita Parece como que no sé un algodoncito Está demasiado demasiado hermosa A mí me encantó desde que la vi Y el color creo que lo voy a poder combinar bastante Por eso creo que no lo cogí en rosado Porque si lo llevaba en rosado entonces no lo iba a poder combinar Con mi demás outfit Ustedes saben que yo voy a esquiar es a tirarme fotos solamente ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Mis amores, y ahora sí vamos a acabar este episodio De abriendo todos mis regalos de Navidad Espero que les hayan gustado muchísimo Como a mí me han gustado, de verdad Me encantaron todos, si yo pudiera me los enganchar a todos Así como el arbolito de Navidad lleno de cosas Así que nada, los quiero, los amo, los adoro Y colorín colorado, el mundo de Camila Por ahí se acabamos.